Todas las personas parecemos estar de acuerdo en lo urgente que es eliminar la violencia de género de todas las relaciones. Como cualquier persona puede ejercerla, es necesario considerar varias acciones para identificarla y erradicarla. Necesitas revisar estos puntos. Aprende a reconocerla en tus actividades diarias. Muchos roles y estereotipos de género pueden estar disfrazados acerca de cómo se construyen las relaciones y el amor, a quién le corresponde el poder y a quién la sumisión. Muchos de estos roles los consideramos como naturales sin darnos cuenta de todo el daño que nos pueden hacer. Revisa el violentómetro, donde podemos ver que no solo los jalones, empujones o golpes son formas de violencia, sino también las descalificaciones, humillaciones, el prohibir, el aislar el abusar sexualmente o llegar hasta asesinar. Si percibes que alguna acción no se siente bien, aunque pareciera inofensiva, quizás tus emociones y sensaciones te están dando una señal de alerta. Se vale buscar ayuda y atender tu bienestar. Si es tu caso, recuerda que puedes buscar apoyo psicológico, médico o legal. O recurrir a aquellas personas que forman parte de tus redes, como amistades, familiares o profesionales. Si detectamos conductas violentas y las ignoramos, ocultamos o minimizamos, somos parte del problema. Es necesario nombrarla, señalarla y actuar. Aprender a comunicarnos asertivamente y expresar nuestras emociones de manera respetuosa nos permitirá construir una sociedad en donde se respeten los derechos de las personas y se construyan relaciones libres de violencia.